¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Chicos, como veis, Crash of Cars ya nos ha mostrado cómo será el próximo mapa Atlantis Y es tal casi Bueno, os dejo por aquí el vídeo para que lo veáis Como veis sale ese coche que primeramente nos enseñaron Ese coche que no lleva ruedas Lleva flotadores Tiene pinta de ser un mapa circular En el que hay un centro alrededor Hay como canales de agua bueno, hay burbujas Hay como corrientes de agua que te empujan Rayos de burbuja a propulsión Y nada, de momento no veo por ahí ningún power-up nuevo Ningún coche nuevo, ¿verdad? No, yo no lo veo Si veis algo nuevo o interesante Dejadlo abajo en los comentarios No sé realmente si este mapa será mucho más grande De momento nos muestran este trocito Que bueno... Me da a mí que va a estar chulísimo Vamos a poder echarnos aquí unas nuevas partidas Muy chulas Quién sabe si un nuevo coche oculto Y nuevos misterios de Crash of Cards Dicho esto chicos vamos con una pequeña apertura de máquina. Ya sabéis que no me gusta dejar los vídeos muy cortos Así que allá vamos Antes de nada chicos mencionaros Me he creado una cuenta de Instagram Donde me podéis seguir si queréis Donde voy a subir fotos no solo de Crash of Cards Sino también de mi vida cotidiana y bueno, os dejo por aquí el enlace para que os metáis Si queréis seguirme Y nada, dicho esto, vamos con la apertura 1300 de monedas 13 máquinas por delante Dudo mucho que subamos de nivel A no ser, a no ser Que nos salga legendaria Que ojo, cuidado, hace mucho que no nos sale No te diría que saliese ahora Y bueno, vamos a Por pues esos coches que queremos Queremos hacer un coche que no tengamos Por haberlo dado fusionado o simplemente, pues... Últimas actualizaciones, si no tengamos Vale, el coche guerreras Bien, al menos No lo teníamos maximizado Después, no quiero que me salga Más peces Más siendo común, que te dan una gema Chicos, es muy pobre eso Y bueno, otra común Que es... ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno, bueno, venga va El bus escolar Otro coche, que este lo dimos Para el camión monstruo y no lo teníamos pues lo recuperamos chicos muy bien, venga, va. me gusta me gusta, va subimos de rango aquí hay una morada que me va a dar algo muy chulo un cacahuete me va, like por el cacahuete chicos, que no lo he dicho antes venga, dadle un like todos al vídeo si queréis que siga trayendo todo tipo de contenido de Crash of Cars todo lo nuevo, todo lo que diga Crash of Cast al canal. Eh, y, y lo digo el mismo día, ¿eh? Corriendo deprisa. No os quejaréis, eh. No os quejaréis. Mira, va. Esta, esta, esta. A común. Mira, de verdad, eh. Yo pienso que han bajado el rango de legendaria porque. Si no, no me explico por qué salgan.. No salen. Es que no salen prácticamente. Nos salen prácticamente... Mira, va morado A ver si salís alguna épica. En la pasada apertura nos salieron, nos salieron un montón. Mira, va este coche. Que me gusta mucho. seis máquinas. 100 de experiencia por delante para subir de nivel. Si tuviéramos un poquito de suerte. Que me parece a mí que no. No la vamos a tener. El Panther maximizado fuera. Una gema para la lucha. Para... Poder utilizar más adelante esas gemas y nada. Morada. Que me da el coche retro, dos gemas. Pasen, pasen. Pasen y pasen. Venga, va, que me das. Otra común. Pero qué pésimo, vale. El reparto de pizzas, bien. Holín, morada, morada, venga, va, morada. El Rally, dos gemas. nada ah, Puro farmeo, chicos. Es que no me, no me va a salir ni una sola legendaria, Jolines. Ah, cacahuete. Cacahuete, Mira va, última máquina. Si sale ese legendaria al menos subiríamos de nivel. Pero no caerá a breva, ¿verdad? Como una otra vez. Qué pereza. Qué pereza de apertura, Dios mío. Y maximizada. Ah, nada, chicos. Hasta aquí. Bueno, bueno. ¿Y esta qué? ¿Y esta qué? Que la di para un coche fusionado. ¿Qué pasa? ¿Tengo que volver a hacer el totem? No me digas eso, que las of Cars. Madre mía, que para mí es la más difícil de hacer. Bueno, según tengo entendido, salen máquinas. Pero no me sale, jolines. Es más, por aquí. Gana este coche en las máquinas de premios. Como no sale, me despido, chicos. Me gustaría dejarse un like, suscríbete si no lo estás. No sé qué haces si no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo vídeo de Clash of Cast.